En la vida, como en el deporte, visitan Kirolean Besala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, guisar terasea, igualdad, verdintasuna, gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.